Hola gente, hola gente de todas partes, bienvenidos una vez más a Retro Gamer 21. En esta ocasión, en esta ocasión vamos a continuar jugando este juego para Super Nintendo, que es Super Bomberman el primero. Y bueno, estamos ya en lo que es el nivel 6 o oh, la estación 6. 6.1 para ser más exacto es esta que está en este momento en pantalla y vamos a tratar de pasar esto porque pareciera que esto es el final el final se acerca ya lo esperaré serenamente y bueno, estaríamos terminando esta serie de Bomb, de Super Bomberman. Sí. Si fuera este el final y lo lograra pasar, ya tendría el Bomberman superado. Super Bomberman. Así que, bueno, vamos a tratar de tener cuidado, no tengo vidas, como pueden ver, estoy en cero vidas. Pero ahí vamos, y ya apareció la puerta, de todas maneras yo registro todo por si acaso hay algo escondido. Y bueno, vamos por la puerta azul. Yo puedo pasar por la puerta azul, pero ustedes no lo hagan, por favor. <ríe> Recomendación expresa de maná. Y entonces vamos a, a ver si pasamos Super Bomberman. Este nivel se ve bastante sencillo. Después del 5, que fue una pesadilla. La verdad, estuvo bastante difícil. Casi me mato ahí. Bastante difícil estuvo. Y no solo difícil. más que difícil estuvo ese es el nivel como para abandonar en, en realidad pero vamos al 6.3 nivel 6.3 bueno los niveles los niveles o estaciones acostumbran a tener 3 3 Ok, estoy atrapado Acostumbran a tener Tres partes Uy, no ¿Por qué me salí de allí? Bueno, vamos a tener que continuar Vamos a continuar 6.3, señores 6.3 Estación 6.3 o nivel 6.3 No sé cómo llamarlo, pero Bueno, tenemos cinco chances Allí para pasar esto decía que el nivel 5 es el más difícil hasta el momento y si esto sigue como está diría que es el nivel más difícil del juego hoy no vi que no estaba bien parado, no estaba bien ubicado. Bueno, continuamos, vamos a... A tomarlo, relax. Porque he avanzado bastante. Ah, ok, ahí está la puerta, no puedo poner bomba ahí. Casi me quedo atrapado, casi. Y están... ¡Uy! Estos siguen. siguen. Ah, hasta el infierno. si es necesario. Uf, pensé que ya. estaba acabado. ok, ok, ok, ok. no desesperéis. estos te siguen. te siguen, te siguen, te siguen, te siguen, te siguen, te siguen. Te siguen quisiera atraparlo oh no no vi que había otro bueno la buena noticia es que los maté a los dos voy a, a ver qué hay por acá antes de liberar aquellos porque no quiero complicarme tanto okay, aquí hay algo ok importante porque puedo hacer una trampa acá. Pongo una. Y otra. A ver si funciona. No. No funcionó. Oh, oh, oh. Me equivoqué de botón. Ok. ¡Ojo! Oh, oh, oh, oh. Sí, señor. Sí, señor, estoy más cerca. Vamos al 6. Al nivel 6.4. De Super Bomberman. ¡Ay, qué hice! Bueno, menos mal que está apareciendo. Y... Uy, están estos grandes. Que deben ser complicados de matar, digo yo, no sé, me supongo. Oh, ok, ok, tranquilidad. Oh, no, yo, co oh, no. Ok, hay que andarles con cuidado. Ya vi. Ya vi que hay que andarles con cuidado. Son dos solamente, pero esa lanza. Esa lanza que tienen. Ok, ok, ok. Ok. matamos. Si mueren, esto está pasado ya. Pero si son inmortales. A ver. Esto si sí, no lo esperaba. Ya van varias y no lo, no lo logro matar. Uy, pero me maté yo mismo, tal vez, no sé, puede ser que haya algo escondido especial para ellos, puede ser, o también puede ser que no necesite matarlos, tengo que probar eso. Y eso fue suerte, mucha suerte. Ok, una vida. Me viene muy bien porque. Oh, uh, y maté uno y ni me di cuenta. Luego tendré que revisar en el video cómo fue porque. Ni me fijé. Ok, entonces si. Esto son mortales entonces hay esperanza ok es muy fácil ok bueno esto fue el 6 4 6 4 gente y continuamos avanzando al 6 5 ahora y me estoy empezando a emocionar porque veo que voy muy muy lejos bueno me mataron por estar emocionándome otra vez me mataron dejo la emoción para después bueno alguno tenía que me, me, me atraparon uy tuve mucha suerte mucha suerte vamos a ver si pero no este este no me perdona ese no me perdona Uy, uy, uy, uy. Ok, vamos a tratar de encerrar a este ciudadano de acá. Ok. Voy a buscar a ver si hay algo por aquí oculto, porque solo me quedan dos vidas, por cierto. Solo me quedan dos vidas. Y... Tengo que tener mucho cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. Ah, este es el come bomba, ¿cierto? Que hay que. Hay que ponerle la bomba lejos para que se tarde. Ok. Ok. Queda uno. Queda uno. Queda uno. Y vamos a agarrar esto ahí está la puerta vamos a liberar a este, este señor que está aquí a ponerle la bomba lejos vamos a tratar de ponerle la bomba lejos para que no pueda llegar y comérsela Ok, ven, ven, ven, ven, uh, sí, vamos a registrar el último punto, casi me quedo encerrado, y vamos al siguiente nivel, uy, esto se pone bueno, 6, 6, uy, las monedas estas, bueno, ya una menos tengo que apurarme porque si no si no lo hago rápido, me mata Ok, vamos a poner la cama abajo. Ok, uno más. Ok. Continuamos. Continuamos. Vamos por acá. Fakiti, fakiti. La puerta apareció ya. Uh... Tenía que haberle puesto uno en la puerta Para que quedara atrapado de una vez Pero de todas maneras Ahí está bien Vamos a poner Una trampita aquí Pero vamos a, vamos a esperar un poco Oh, oh Casi quedó del lado de adentro Eso, ahí estás súper genial Ahí, ahí, quédate ahí No, no te muevas de ahí Quédate ahí sí señor sí señor ok bueno eso no fue tan bueno uy un poquito de si me pudiera colocar más allá aquí para esconderme acá uy no fue buena idea no fue buena idea fue buena idea, bueno vamos a seguir buscando vamos a, a irme para este, este es más difícil creo que es más difícil de matar este así que vamos allá ok, uy casi es más escurridizo también yes yes ¡Bueno! ¡Ay, no, no me recordaba el tiempo! ¡El tiempo, el tiempo! Olvidé que aquí había un tiempo Bueno, ya registré todo Solo me queda matar a este señor que está aquí Voy a tratar de hacerlo rápido Ok, creo que falta uno. Creo que falta uno. Se fue muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Sí. Bueno, vamos a la puerta rápidamente. Y vamos al nivel 6-7, ¿no? 6-7. Uy, uy, uy, 6-7. 6-7 vamos a apurarnos, vamos a tratar de okay. aproveché todo lo que pude allí una vidita más vamos a buscar la puerta antes de enfrentarme el último en... ahí está la puerta ok lo que quiero hacer es poner es mantenerlo encerrado allí oh no no no no no mala movida mala movida mala movida bueno, ya eso de mantenerlo encerrado no es posible, entonces tendremos que matarlo como sea, y no fue tan difícil, pero me costó una vida, bueno, se pone emocionante Ya solo me queda buscar acá Alguna cosa oculta Y esto que se viene El 68 Puede ser muy difícil O puede ser fácil Ay papá <ríe> Fácil no se ve Oh Dios mío, pone bombas también Y si él pone bombas ¿Cómo lo mato? O sea Creo que es el final porque está bastante difícil. O sea, se ve bastante difícil. Tal vez es sencillo. Cuando ya se sepa el truco. Ok, ahí le pegué. Oh, me mató. Bueno, me mató. Vamos a ponernos nosotros también nuestra bombita, pues. Que no sea el único que lanza bombas. Y yo lanzo mis bombas con tan poquita potencia y él lanza esas bombas que... Supongo que lo que no debo es dejar que me... que me toquen las bombas o oh. solo me queda una vida vamos a tratar de, de meter la misma estrategia de irme hasta arriba para que no me la verdad, veo bien difícil que pueda matarlo. Con mi bomba. Tan pequeña. O será que tal vez... El truco sea... No. Uy, gente. Vamos a tener que... Continuar, pero vamos a continuar. <risa> El vídeo ya va por 21 minutos. Ok, vamos a tratar. Y tengo que comenzar desde aquí. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Dios, Dios. Creo que la cosa es mantener eso. Esto de ese poder. No, ese no es. Es uno parecido. Bueno, no estuvo difícil. Mejor me voy. Ok, vamos de nuevo a intentar el 6-8. Bueno amigos, esta parte me ha, me, me ha tocado repetirla muchas veces en la parte final Vamos a esperar que esta vez sí lo logre He perdido esta parte como un millón de veces y para no hacer el video largo He decidido editar y lanzar el final en un video aparte o por lo menos ponerlo luego del 6.7 colocar el 6.8 pero ya saben que está editado porque llevo mucho mucho rato intentándolo ah, he, he perdido la esperanza por momentos y he grabado esto, esto mismo que estoy diciendo una y otra vez esperando que, esperando que por fin en una de esas ocasiones quede el final grabado, pero no, siempre pierdo y bueno, esperemos que esta vez no sea así, vamos a tratar de que esta vez no sea así. así que ya saben el vídeo está creo que quité ok el vídeo está editado he borrado o mejor dicho no he, co <risa> he cortado todas las veces que he perdido ustedes entenderán que esto es el final de bomberman y de Super Bomberman para Super Nintendo y al final eh, tiene que ser más duro no bueno eso supongo yo porque no he podido pasar esta miércoles miércoles por la tarde y tú que no llegas <ríe> no he podido pasarlo señores y ya la verdad hasta sueño tengo porque son las 2 me eh, faltan dos minutos para las 3 de la mañana ya esta parte la he pasado, la he superado ya sin problema muchas veces. Pero esta otra es la que me tiene complicado. Y no he podido. No he podido, mi gente, no he podido. Os lo confieso, este guante hay que tomarlo. Uy. Esta puede ser, esta puede ser Uy, esta puede ser Esta puede ser Ay, ay, esta puede ser, señor No, no, no Uy, uy, uy, uy, uy Uy, ¡uy! cálmate, cálmate, cálmate, cálmate Uy, esta puede ser, esta puede ser Oh Oh, no, ese poder de mierda, es... Oh, no, no, no, no, no Eso no era lo que necesitaba Coño Bueno, ahí está el guante de nuevo Ay, pero qué me pasa Me quedé como pegado Coño, ya la mierda Esa de nuevo Ahí está el guante Pero no puedo lanzar bomba Porque pasé por una de esas calaveras Ah, Esta puede ser, esta puede ser. ¡Señores! Lo logré. Perdón, grité. Lo logré. ¡Por fin! ¡No! ¡Por fin! Espero que eso sea todo porque si hay algo más... Renuncio. Espero que eso sea todo porque si hay algo más renuncio. Creo que sí. ¿O hay que pasar algo más? Señores, eso fue Bomberman Eso fue Super Bomberman Para Super Nintendo Están muertos Sí, señor Eso fue todo, gente De todas partes, muchas gracias por ver Ya saben que el video le corté Las 120.000 veces que perdí Ahí se viene el final Oh, Dios mío Primera vez que paso este juego Completo A pesar de que es corto me pareció corto, pero tengo como 4 horas jugando seguida. A excepción de la primera parte que la jugué anteriormente. El nivel 1. Estos últimos 5. Cinco... Uy, pero pasé como hora, como una hora y media. Tratando de pasar ese final. Y estuve a punto varias veces, pero nunca le lograba. Lograba dar la estocada final. Bueno, gente de todas partes. Miren qué bonito se ve el final de un juego. Voy a llorar. He terminado. He pasado Super Bomberman para Super Nintendo. Bueno, gente, ya saben que si les gustan los videos pueden suscribirse a mi canal. Y si les gustan también pueden darle like. Pueden comentar lo que quieran y próximamente estaré subiendo más videos retro, más videos de juegos retro. Eh, tengo planeado, como ya dije en otro video, hacer lo que es Tomb Raider y también seguir con lo que estoy haciendo de uh, Zombies Save My Neighbor. O algo así se pronuncia. El fin, señores, no puedo creerlo. El fin. Uf. Oh. Perdón. Bueno. Gente de todas partes. Se les quiere mucho. Gracias por ver el video. Ya saben. Pueden suscribirse. Darle like. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Gracias gente de todas partes.